Quiero justicia por la muerte de mi hijo, porque no fue un perro que yo mataron. Lo mataron como, como un infeliz desarmado entre dos, entre los dos. Quiero justicia, que se haga justicia para los dos. ¿Entre quiénes? Son son Vivi y no sé cómo se llama el otro porque ni tan siquiera lo conocíamos, ni sabemos quién era. Choco. ¿Cómo? Ah, Choco. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cuándo sucedió el hecho? El 24 de agosto. Eso fue no sé en la noche. No sé cómo se llaman esos negocios porque yo esos negocios yo no visito yo de, de, de negocios no sé porque yo no visito negocios, no sé cómo esos negocios hay se hay llaman ni nada de eso. eso. Sé que ellos lo mataron desarmado.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 ¡Qué justicia.